El Frente Estudiantil Revolucionario FER decidió que nos impartiría docencias este miércoles en el Politécnico Manuel María Castillo de esta ciudad de San Francisco de Macorís, alegando que las autoridades del Ministerio de Educación no han solucionado los problemas que afectan a este centro educativo. De educación. En la persona de la incompetente directora regional de Ismael Santos, a los males que por largos meses han venido afectando a este politécnico Manuel María Castillo, con la falta de dos maestros de laboratorio de química y docente de politécnico desde el inicio del año escolar en agosto del 2018 así como también la construcción de un comedor para el almuerzo, reactivos del laboratorio de ciencias y equipamiento del laboratorio de informática, entre otras tantas problemáticas más de los futuros. Nuestra entidad de la gente ante esta situación, ya que por varias semanas hemos venido realizando protestas de manera pacífica y las autoridades no le buscan una solución a esta grave situación. Por, esto, por tales motivos que la fuerza estudiante revolucionaria ver paraliza la docencia por 24 horas, el Politécnico Manuel María Castillo exigiendo que las demandas de los estudiantes sean estudiadas sin respuesta de manera inmediata, sin más particularidad. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.